Previamente en Milarepa, después de una niñez llena de maltratos, Milarepa aprendió hechicería y chamanismo queriendo vengarse, asesinando a 35 personas y destruyendo el sustento de muchos. Entendiendo que la violencia solo genera más violencia, arrepentido y atemorizado, Milarepa buscó durante años un maestro del Dharma que lo liberase de esos ciclos de sufrimiento encontrando finalmente a Marpa Lotsawa, quien lo guió por un desesperante y doloroso proceso de purificación de sus actos dañinos y de cultivo de la determinación mediante construir y desarmar una y otra vez varias torres, mientras negaba a Milarepa el acceso a las enseñanzas que esperaba. Cuando vio que era momento apropiado, Marpa finalmente le dio las instrucciones que Milarepa practica con fervor encerrándose durante meses en retiro. Buenos días. Después de décadas de haber estado anhelando y no solo anhelando, necesitando el Dharma reconociendo que las acciones que había hecho en aquella misma vida le iba a llevar a sufrimientos impensables, por fin, después de torre, tras torre, tantas austeridades, tanto, tanto sufrimiento físico, emocional, mental, finalmente Marpa, otorga a Milarepa todas las instrucciones que necesita. Y en este momento es muy obvio que Milarepa iba a ser. Se pone a meditar. Está meditando, meditando. Eh, no sabemos exactamente cuánto tiempo pa pasa. Puede haber sido años unos años en todo su tiempo con Marpa definitivamente, exactamente no sabemos, no tenemos archivos claros que prestan tanta atención a tantos, tantos meses y etc. Pero después de Milarepa haber estado, eh, haber recibido muchas instrucciones y transmisiones, en algún momento Marpa había estado viajando, eh, Mirarepa estaba en retiro y en algún momento eh, Marpa tiene un sueño, un sueño eh, que le hace reconocer y acordarse que hubo ciertas instrucciones que Naropa había mencionado, pero él no había pedido. En ese mismo tiempo, Mirarepa tiene un sueño, que las dakinis vienen con él, una mujer, que luego interpreta como dakini, y le comenta en el sueño. Y la mujer es eh, azul, con cejas y cabello color de oro. Y le dice, hijo, ya tienes las instrucciones de Mahamudra y las seis yogas. Nosotros decimos seis yogas, pero son seis dharmas, los seis dharmas de Naropa. Tú ya tienes las instrucciones de Mahamudra de las, los seis dharmas, a través de las cuales uno se convierta en un Buda en esa misma vida meditando largo tiempo. Pero no tienes las instrucciones especiales sobre la expulsión y transferen, trans, transferen, transferencia de conciencia a través de las cuales uno se convierte en un Buda, en esta misma vida, en un solo instante. Pídela, pídelas. Y Repa, toma, toma este sueño muy en serio y regresa y busca Marpa y explica, su sueño. Y esto corresponde con un sueño, el sueño que Marpa había tenido. Y Marpa queda con la duda. Yo sí recuerdo, y se recuerdan años, había estado en la India. Yo sí recuerdo que él había mencionado estas instrucciones. Sé que tengo las eh, enseñanzas de. En, en, Expulsión de conciencia, esto sí, pero transfer transferencia no estoy seguro. Y se ponen a mirar todos los textos. Mm. Si no está en la mente, quizás está en un texto. Mm. Y buscan los textos y sí encuentran los de expulsión de conciencia, pero no, no los de transferencia. Y Marpa, siendo Marpa, Decide que tiene que regresar a la India. Su transmisión no es completa. Faltan instrucciones muy importantes. Y las Dakinis mismas le, les están enviando este mensaje: que sí son importantes. Marpa recoge los bienes que tiene y se va. y regresa una vez más a la India, ya se dice en una línea regresa a la India, pero esto es un viaje brutal, y buscar a Naropa no puedes entrar en Google y saber por dónde ahora anda Naropa y vas ahí, estás caminando, preguntando, caminando, buscando. Y le cuesta muchísimo encontrar a Naropa. Cuando encuentra a Naropa, finalmente eh, hay un, eh, recibe cierta predicción. Y esta predicción es importante para lo que sucede después. Eh, Naropa le pregunta eh, cómo... Se, le, se te ocurrió venir y pedir esto. ¿Tú mismo lo pensaste o no? cómo sucedió? Y él explica de Milarepa. Inaropa cierra sus ojos, medita y después y se inclina hacia el Tíbet. Y dice un verso eh, que se encuentra en el Tsog de Milarepa que hacemos en todos los días de Guru Rinpoche o en la mayoría de los días de Guru Rinpoche, cuando se puede, eh, y Naropa dice, en la oscuridad densa del norte vive aquel llamado Tupagá, eh, como un sol eh, brilla eh, eh, sobre la nieve. ¿no? Sabemos cómo es la luz cuando, hay, bueno, los que conocen lugares nevadas, nevados, eh, cuando se sube el sol cuando hay mucho nieve, todo brilla, brilla, brilla. Eh, en la Oscuridad densa del norte vive aquel llamado Tópaga. Como en esta oscuridad es como el sol brillando sobre eh, la nieve. Aquel hombre me inclino. Y después Naropa le da. Estas instrucciones que había pedido. Y comenta, y terminando una ropa, le dice a Marpa que por tu manera de postrar, eh, tu linaje familiar será corto, pero tu linaje de Dharma tendrá larga extensión, más larga que el. Extenso de un río. Fluye, fluye, fluye. Hace esta comparación con un río. Y después, cosa que Milarepa también resume hablando a Rechumpa en una sola línea: Marpa regresó al Tíbet. Con todo lo que implica. Y llega otra vez con su comunidad. Me había dejado todos los discípulos principales con muchas instrucciones de meditación, todos están practicando. Aunque no esté presente Marpa puede seguir cuidando a los discípulos porque les ha dado las instrucciones que necesitan y ellos están practicando. Sin estos dos factores no funciona. Lo que el Lama da las instrucciones y los estudiantes las practican. Si estas dos condiciones se juntan, sí, los maestros pueden cuidar a los discípulos. Sin estas dos, difícil. Y eh, nos acordamos del hijo de Marpa, un hijo muy querido, eh, para quien Marpa pide construir las torres y cuya eh, momento de llegar de la madurez celebra con esta fiesta Dharma Dode, eh, en ese momento, eh, en, en aquel tiempo fallece. Milarepa no describe mucho sobre cómo fallece pero en la biografía de Marpa está descrita ampliamente. Eh, como lo describe en la biografía de Marpa, eh, se describe de una manera muy emotiva, se ve eh, la cercanía, también se ve algo que es, era muy común y sigue en ciertos linajes siendo común, que como si fuera una profesión familiar o si esto es a que la familia se dedica, hubo la expectativa que el hijo iba a conservar y transmitir las enseñanzas. Y en muchos, en muchos contextos esta ilusión de poder formar desde pequeño a un heredor, no, no de tus bienes materiales, de tus bienes espirituales, y lo que uno quiere transmitir a los hijos es lo mejor de lo que uno tiene, así que los practicantes serios que tenían linaje y tenían hijos querían que esto fuera su herencia. Y en el caso del hijo de Marpa tenemos históricamente algo curioso que es que la muerte de Dharma Dode está descrito en la biografía de otro maestro que se llama Ra Lotsava. Lotsava nos acordamos quiere decir traductor. Y esta situación nos da un poquito del panorama de cómo era el escenario en este momento transicional del Dharma en el Tíbet. En la biografía de Ralotsawa, que era un se puede llamar un yogi tipo yogi loco o excéntrico, eh, o podemos llamarle eh, practicante tipo Nagpa. y su vida estaba marcada por haber liberado a muchas personas opuestas a su manera de enseñar. ¿Se recuerdan qué quiere decir liberado? En este, que estaba, que había la gente que estaba opuesta a sus enseñanzas, magia negra, hechizos, mantras coercitivos, etc. Y en la biografía de Ralo menciona que el hijo de Marpa había eh, llegado a una, una reunión, una asamblea eh, y el hijo de Marpa comentó sobre esta actividad de Ralotzawa, de liberar, y que no, no tenemos exactamente muy muy claro a cuál como era su debate porque todo es a través de la biografía de este practicante de mantra coercitivo, pero Dharma Dode no aprueba su manera de hacer las cosas, y indica que esto no es conforme con el Dharma sagrado, esto es, le reta en su manera de practicar lo que él presenta como el Dharma sagrado y esto no le cae bien a Ralo Chawa. y según la biografía de Ralo Chawa, él entra en contacto en los, con los espíritus con quien él trabaja con quien él tiene este vínculo de, por juramento y en la misma biografía de Ralo Chava eh, el espíritu cuando eh, recibe la encomienda de acabar con Dharma Dode, porque está poniendo obstáculos a las enseñanzas de Ralotzawa, el espíritu acepta la encomienda por juramento y comenta en general, este Dharma Dode es buena persona, pero si está obstaculizando sus enseñanzas pues lo hago. Y según ra la muerte de Dode era por magia negra y lo que pasó es que cayó de un caballo. En la biogra biografía de Marpa, Marpa no, no menciona esto y no lo interpreta así él no afirma el poder de esa magia negra de hacer esto. Así que esto es algo históricamente interesante que tenemos estas dos presentaciones que Marpa en, en la biografía de Marpa y en lo de Milarepa, ¿no? es como causa y efecto kármico y por las condiciones que se generaron, no, no reconoce el el poder de magia negra en llevar a cabo este evento. S simplemente algo, una discrepan discre discrepancia interesante. Eh, en la biografía de Milarepa, eh, el, la importancia de la muerte de Darna Dode está enfocado en ¿y ahora quién va a cuidar? ¿Quién va a asegurar que estas enseñanzas continúen? y en algún momento cuando están juntos, eh, los discípulos eh, cuando estaban eh, en una ceremonia del aniversario de la muerte de, de Dharmadode, o sea otro año ha pasado, no lo preguntan luego, luego, dejan que pase por lo menos un año, era un aniversario. Y todos los discípulos principales de Marpa están ahí. Y dicen que, eh, dicen a Marpa, Lama precioso, Lama Rinpoche, eh, su hijo ya no puede llevar a cabo eh, la obra eh, de cuidar a nosotros, los seres sintientes. Y el ama ya está ma mayor de edad. Por favor, denos una predicción, un mandamiento profético, indicando eh, cómo estas enseñanzas tan preciosas puedan mantenerse en el mundo y seguir siendo ¿no? Dispon propagados o dispuestos, hechos dispuestos. y Marpa dice que yo tengo la capacidad de trabajar a través de los sueños, ustedes mis discípulos miren hoy sus sueños y mañana me reporten, no, no era hoy, miren sus sueños y reporten sueños importantes. Después se juntan y los distintos reportan las difer los diferentes sueños que han tenido. Y aquí viene un sueño muy importante de Milarepa, el sueño de los cuatro pilares o las cuatro columnas. Y hay un, una eh, doha, un canto sagrado eh, donde Milarepa presenta la descripción de lo que vio una montaña central gigantesca y en cada una de las cuatro direcciones una columna con otro animal encima, un león, una tigresa, un garuda, que es un tipo de tipo pájaro, tipo águila que come serpientes, etcétera, un gran animal a av, av, aviario, av. un ave tipo... Sí. Y el tercer la tercera columna quien, que está es un buitre. Y eh, la connotación de buitres es un poquito diferente para nosotros que en la cultura tibetana para nosotros suelen ser asquerosos, dan rechazo, dan miedo, eh, pero esto no es la connotación en la cultura tibetana. En la cultura tibetana los buitres ayudan en asegurar que eh, los restos de los seres humanos eh, sean de beneficio comiéndolos llevándolos a lugar, lugares altos. ¿No? El buitre tiene totalmente otra connotación. Y cuando eh, Marpa, eh, perdón, Milarepa, cuenta su eh, sueño, Marpa está muy conmovido y dijo, este sueño es muy importante. Y después le, le explica. Qué, qué significa y todos los diferentes alumnos son diferentes animales. El buitre es quien representa Milarepa. Y interpretando el sueño, él indica, él sabe qué enseñanzas debe de dar a todos los alumnos. Y esto está decidiéndose a través de los sueños. En un sueño, Marpa ve diferentes alumnos haciendo diferentes actividades y así. Y entre todos, esto no indica que solo ellos solo reciben esto, reciben todo pero tienen una responsabilidad particular para asegurar que estas enseñanzas continúen en el mundo. Y Milarepa especialmente eh, las seis dharmas y una de lo, las eh, cosas que predice el sueño es que la práctica de eh, calentar desde adentro tumo y esta capacidad de generar a través de la mente usando ¿no? controlando los canales los meridianos por la mente logra calentar su cuerpo desde adentro y repa quien está vestido en tela de algodón, en Tíbet si te vistes en este algodón necesitas tu poder calentarte desde adentro y repa se refiere a practicantes de las es, eh, dharmas y en particular tumo. Por esto terminando eh, muchos retiros largos, en la tradición Kagyu parte de la ceremonia de salir del retiro y es público para que todos puedan ver si lo lograron o no, los practicantes salen en tela blanca de algodón mojado y se ponen si es un lugar con nieve se sienten en la nieve a meditar y, la, y tú como persona observando esto puedes observar el vapor y lo que pasa, se convierte en hielo o se calienta y, y se ve, son métodos, si uno se pone a, a meditar y trabajar hay mucho que podemos hacer. Hay que saber cómo. Hay que tener la determinación de continuar. que No, ya no. ¿Sí? Se requiere esta cualidad de milarepa, de saber, yo necesito esto. ¿Y así? Marpa eh, indica a los discípulos principales cuál debe de ser su enfoque, mientras transmiten todo pueden tener un enfoque particular y les pone a, a meditar. Meditando, meditando, practicando, practicando, Milarepa estaba en retiro. y de repente en la noche y Milarepa dice que yo no acostumbraba a dormir, no acostumbraba a dormir. Y esta es una característica, cuando uno tiene realmente eh, calma mental perfecta, cuando uno sabe entrar en estados de absorción meditativa, lo que el cuerpo recibe durmiendo, recibe a través de la meditación, estados profundos de descanso y el sueño no es necesario. Hoy en día en los retiros callo, en los retiros de tres años, donde están aprendiendo estas prácticas, no hay camas en los cuartos, no hay camas, si necesitan reposo, reposen, reposan en el mismo cojín, y esto no es para los tibetanos milagrosos, esotéricos y misteriosos, esto es en Argentina, en Nueva York, en España, en donde quiera que lo hagan. Ahora mismo una compañera que muchos compartimos diferentes retiros con ella, de Puerto Rico, ella está ahí, ¿sí? durmiendo, si necesita dormir, ahí en su cojín, reposando, ¿sí? practicando. ¿sí? Y los lamas, como Kenpo Karate y Poche, saben que estos métodos funcionan. Así que les enseñamos, formamos, pasan el tiempo meditando y van a lograr lo que necesitan lograr. Son métodos que requieren determinación. Milarepa por su biografía supo que necesitaba ponerse a hacer esto pero quien tenga esta fortaleza, este arrojo esta aspiración firme quien reconoce su propia causa de sufrimiento sus propios sus propias causas de sufrimiento internas y sabe yo necesito, eliminar esto, tiene lo que necesita, reciba las instrucciones, cuida su mente hacia las instrucciones hacia el maestro y puede despegar. Pero el nyingru, ¿no? el corazón de hueso, la fortaleza, la determinación, el arrojo, muy importante. pero Milarepa está ahí haciendo este tipo de retiro, no acostumbraba a dormir pero al, al amanecer dice que quedó dormido y tuvo un sueño. En su sueño había regresado a su valle natal, encontró la casa donde había vivido todo derrumbado, las escrituras tiradas y encontró los huesos de su madre y despertó profundamente movido, pensando tengo que ir, tengo que ir a verla, tengo que ir, despierta, sale de su retiro. y va precipitándose hacia la casa de Marpa y cuando llega a la casa de Marpa, Marpa está durmiendo, está acostado y en el momento que Milarepa entra el cuarto de Marpa, el sol está entrando por la ventana y ilumina la cabeza de Marpa, en este mismo momento entra Dame Má, llevándole su té y ¿no? Lo, la comida del desayuno. Y Marpa mira a Milarepa y dice, hijo ¿qué haces aquí? Romper un retiro invita obstáculos y espíritus malévolos, no hagas esto, ¿qué haces? Y Milarepa dice, es que tuve este sueño y yo necesito ir una vez a ver a mi madre, no una vez más, tal y tal sueño. Y Marpa le dice, cuando tú llegabas aquí conmigo yo me recuerdo sí. mucho autoelogio de ser alguien que no necesitaba, que no estaba perturbado por pensamientos de ¿no? las… Los intereses mundanos y casa y, y valle natal y familia. ¿Y ahora qué es esto? Pero dice, le dice que de tu manera... Uh -huh. Por tu manera eh, de llegar aquí, los augurios no son bien que tú y yo nos volveremos a ver y aun si regresas a tu valle natal sería difícil que vieras otra vez a tu mamá, y tampoco sería tan fácil que encuentres los demás familiares. Si tú quieres ir, yo te doy mi permiso pero que vaya sabiendo que sería difícil que nos volveremos a encontrar. Sin embargo tú llegar aquí, el hecho de que Milarepa llega cuando Marpa está durmiendo, esto es el augurio que indica que no se van a volver a ver. El hecho de que el sol está levantando indica que ¿no? tú ir puede ser una causa de brindar mucha ¿no? luz de que tus enseñanzas ese, eh, sería causa de que, de, de, esto es augurio de que tú ir sería causa que las enseñanzas del Buda eh, brillarían como el sol en la mañana. Y el hecho de que Damema llega trayendo comida es un augurio que tú estarás sostenido o la comida de la concentración. Así que no queda más que preparar una fiesta de despedida. Así que preparan una fiesta. Tamema se pone a preparar la fiesta de despedida y durante esta fiesta donde todos se reúnen Marpa sentado enfrente eh, hace despliegues de apariciones que jamás habían visto que él hiciera, aparece en la forma de Hevacha. Los presentes Ven en vez de Marpa, ven a Gujasamaya y ven además a Vajas, a diferentes apariciones. Y Marpa después le dice, esto es lo que se llama eh, transformación sobrenatural del cuerpo. revelarlos, revelar este poder casualmente no sirve de nada, pero yo les he mostrado en esta ocasión importante de la salida de Milarepa. En este momento Milarepa ve al Marpa como un verdadero Buda y además tiene el pensamiento, le surge el pensamiento, yo también quiero lograr esto. Y en estos dos pensamientos tenemos todo lo que es la devoción, la devoción se contiene en estos dos. Devoción, la devoción que sirvió como una base tan importante para Milarepa, convertirse en un recipiente prístino para recibir todo sin mezclarlo con sus uh, pensamientos discursivos y sus dudas y sus inquietudes y sus aportaciones y apreciaciones, sino tomar todo yo quiero. Esta devoción que a la misma vez no solo ve al maestro como un Buda, no ve al maestro como otro, otra categoría de ser, aunque sí le ve como otra categoría de ser, un ser ordinario en Buda podemos decir que son dos categorías, pero Mirarepa tiene el pensamiento, yo me quiero convertir en esto esto no es arrogancia, él sabe que él no es esto, no, no está confundido pensando ah yo ya soy un Buda también. No, reconoce, esto es un verdadero Buda. Yo quiero desarrollar que yo ten, lo que yo tengo para ser así. Esta es la devoción. Y cuando hablamos de devoción y hablamos de fe como siempre en una sociedad secular o una sociedad como que tiene neurosis religioso, fe, devoción, como son malas palabras casi. ¿Sí? A veces pensamos que a través de la fe nos manipula. A través de la devoción quedamos súbditos. De nada sirve. Hay que pensar para uno, por uno mismo. Y esto es cierto hay que pensar por uno mismo, y esto no es incompatible con fe y devoción, en el entendimiento en, del budismo. Y entre lo que es fe tenemos tres tipos. Primero, y ninguna de estos tipo de, tipos de fe es ciega. Hay la forma de fe que expresa en esta primera línea que Milarepa dice, que ve a Marpa como un verdadero Buda, es una admiración total. Y podemos tener fe sin pensar que la persona es Buda, pero tenemos una apreciación, una admiración, una confianza, un respeto. Una confianza total. Segunda forma de fe es lo que llega en la segunda, en la segunda expresión de, de, de Milarepa. Que uno se quiere convertir en esto. Es fe de inspiración no nada más quedarte admirando, sino te pone en movimiento hacia lo que admiras. La confianza en el otro, en fe de admiración va convirtiéndose en cierta confianza en uno mismo, no orgullo pensando, "Oh, ya yo casi soy así." Sí. No es orgullo, pero es, es algo dentro, una fortaleza dentro de uno que, que sabe que yo tengo este mismo potencial. Reconozco que falta desarrollarlo. Yo no estoy, yo, yo no soy capaz de hacer esto en ese momento, pero soy capaz si cultivo las condiciones, la capacidad. Y esta inspiración, yo sí quiero. cuando hablamos de devoción entre los tipos de fe es este, la fe de inspiración, no, no solo admiración. Y cuando Marpa escucha de Mila, eh, cuando, cuando Marpa presenta esta transformación eh, le pregunta, ¿Han visto? ¿Lo creen? Porque a veces vemos cosas y no vemos, pensamos ay no puede ser, ¿sí? Empezamos a, ¿no? a interpretar, dudar. Y Marpa Milarepa dice, he visto, y no tengo otra opción que creer, y pensé que yo también debo de lograr estas capacidades, esto es, esta combinación de los dos, empieza con confianza en el otro, quieres ver, estás dispuesto a ver que otro tiene cosas que son admirables. Por esto la alergia que tenemos hacia la fe, ¿m? la alergia que tenemos que no queremos ver que alguien puede estar más ser más desarrollado que nosotros, suele ser un obstáculo. Que pues no, yo también casi soy así, yo también podría hacer esto si yo no tendría esta misma tal y tal. No. ¿Sí? Nosotros muy fácilmente caemos en esto, y menos en el otro algo que por lo tanto no vamos a desarrollar en nosotros. Hay que apreciar en otros cuando lo vemos, apreciarlo. Y cuando lo apreciamos, lo vemos, lo creemos en otros, en el contexto de la fe budista, estos que han desarrollado algo que tú admiras, te dirán, tú también puedes. Pero sí necesitas tomar ciertos pasos, claro. Estos son los pasos. ¿No? Y estos esto es donde el orgullo nos atrapa, ¿No? necesitamos reconocer que entre nosotros y las personas que admiramos hay cierta distancia que queremos superar o cerrar, tomando nosotros los pasos, no negando que ellos han tomado ciertos pasos admirables. Y Milarepa ahí dice directamente a Marpa, sí lo vi, lo creo, yo también, yo pensé que yo también debo de desarrollar esto. Esto no es orgullo, es confianza y respeto y admiración. Y Marpa dice, hizo, de ser así ya puedes ir. yo te he presentado eh, las verdades que los fenómenos son como una ilusión, así que debes de practicar de acuerdo con esta verdad. Busques lugares, lugares de retiro en las montañas y nombra distintas montañas diciendo que estos son lugares donde debes de practicar y describe hay tal y tal río en diferentes lugares, debes de ir allá y meditar. Después Marpa menciona otras montañas, pero dice estas montañas no están listas, serán sus descendientes espirituales que deben de ir allá y practicar. Dice, ahora no es el tiempo de abrirlos. Pero tus descendientes se establecerán en estos lugares. Debes de eh, dedicarte principalmente a meditar en estos lugares sagrados. Si tú Logras practicar, esto sería tu ofrenda a tu lama. Esto sería manera de pagar la bondad de tus padres. Y esto lograría los propósitos de los seres que sufren. Si no logras practicar, si no practicas, tendrás una vida llena de acciones negativas. Por lo tanto, dete la espalda a los propósitos de esta vida. Y Marpa dice, después tú y yo, hijo y padre, no, no nos volveremos a ver en esta vida, yo jamás me olvidaré de ti, tú jamás debes de olvidarte de mí. De esta manera sin duda nos volveremos a encontrar en un reino puro. Mirarepa dice que estos comentarios de Marpa hicieron una impresión profunda en mi mente. Y en el futuro, en diferentes momentos difíciles, solo acordar sus palabras era lo que me sostuvo. Después Marpa dice, dame ma, dame ma, en la mañana nuestro hijo se va. Aunque me entristece enormemente despedirme de él, se tiene que ir y los, le vamos a acompañar. Y después dice a Milarepa que, que pase la noche en su cuarto, que pasen la noche hablando juntos. y más, se pone a llorar y Marpa, siempre siendo Marpa, dice ¿por qué lloras? <risa> Él ha recibido todas las instrucciones sagradas de las dakinis y ahora va a ir a meditar en montañas aisladas. ¿Qué necesidad hay? de lágrimas. Cuando pensamos que los seres fallecen sin saber que son Budas, y en particular habiendo logrado cuerpos humanos morir sin el Dharma, esto sí es causa de lágrimas. Y si empiezas a llorar por esto, las lágrimas jamás pararán. Y Damema contesta, todo esto es cierto, pero es difícil sentir este tipo de compasión todo el tiempo. El hijo que yo llevé que también tuvo un buen entendimiento de lo vacío que era el ciclo de muerte y samsara y que hubiera logrado su propósito en esta vida y los propósitos de otros eh, falleció le perdimos ahora estamos perdiendo este segundo hijo mientras viva, ¿cómo no voy a llorar? Y con esto Marpa también empieza a llorar. Y así pasa en la noche. Marpa le acompaña, y nos acordamos de lo mucho que esto implica, acompañar a alguien que se va, le acompaña a la montaña, al paso llamado Churlagan, paso al Dharma, el paso de lo cual Milarepa por primera vez había visto la casa. Y ahí hacen la, una comida de, de despedida, hacen choc juntos, celebran soc juntos. Y antes de que salga Marpa le da eh, Marpa le da sus eh, consejos importantes finales. y uno de los consejos eh, que le da es que otros discípulos no son como tú, entre tú y yo hubo la base para que purificaras tu karma a través de yo someterte a dificultades extremas, otros discípulos no serían capaces de, de soportar esto, así que esto no es la manera de guiar a todos los discípulos, a los discípulos nor, or, ordinarios, normales. Y cuando llegan a la cima, oh hmm. se ha hecho muy tarde. Dame ma eh, le hace una un regalo de despedida. ropa, zapatos y buena comida, y le dice hijo, estos son eh, cosas mundanas eh, dadas en honor de tu salida, con esto eh, se acaba nuestra relación de madre e hijo en esta vida, que tu salida sea uh, fructífera para ti. Yo hago plegarias que nos volvamos a encontrar en el uh, reino puro de Odiana, que está conectado con la práctica que ella le dio. Y ella le canta un canto, diciendo esto antes de que se separen. Le da después de estos regalos, expresa esto, le da una capala lleno de néctar, una, es un o recipiente o ritual para tomar, eh, le ofrece, le hace esta ofrenda simbólica de néctar y le canta el canto. El canto dice lo mismo, dice, hijos, est hijo, estos regalos de despedida son los últimos que te daré en esta vida hago plegarias para que en la siguiente vida nos encontremos en el reino puro de Lo mismo. La afortunada Damemá habla desde su corazón al hijo. Que el hijo guarde en su corazón sin olvidar estas palabras. La madre también las guardará vividamente. Hijo y madre, sus mentes en armonía, que en la próxima vida en un campo puro madre y e hijo al encontrarse se reconozcan, que esta aspiración se cumpla y así canta. Después Milarepa hace postraciones de despedida. normalmente cuando nos despedimos de un maestro no hacemos postraciones finales en el, la tradición o la cultura tibetana porque siempre queremos queremos quedar con un pendiente, ¿sí? que no dio di postraciones al salir, hay que, yo, esto es como un símbolo de que ¿no? voy a dar las postraciones la siguiente vez que nos vemos. Así que Milarepa hacer postraciones de despedida está, está reconociendo. Esto es. Y se va. Se va haciendo plegarias, recitando plegarias, y está caminando mirando hacia Marpa no le da la espalda, sigue viendo a Marpa y a Damema hasta el último momento. Y como pasó cuando se despidió de su mamá, le surge este impulso de regresar una vez más, pero sabe, no, es, es el momento de ir. Reflexionando sobre su impulso de regresar con Marpa, Mirarepa se dice, yo he recibido las instrucciones orales en su totalidad, yo jamás actué, actuaré de manera opuesta al Dharma, meditaré con el Lama encima de mi coronilla y de esta manera nunca estaré separado de él, y yo tengo su promesa solemne que nos volveremos a ver en un reino puro. Y así él se consuela y continúa en el camino hacia la valle natal, con este enorme anhelo de volver a ver a su mamá.